Bien, vamos en el nombre del Señor Jesucristo a compartir este tema que estábamos hablando y que bien anticipaba nuestro hermano acá en el estudio. Eh, Quédese ahí en la emisora, por favor, en la 96.3 y síganos llamando al 361063, también acá al 98665279. Vamos a hablar de 15 diferencias, creo que no vamos a alcanzar por el tiempo, pero algunas de ellas vamos a compartir y vamos a hablar acerca de la diferencia que existe entre los creyentes que esperan el rapto y la segunda venida de Cristo. Así que si tiene lápiz, hermano, vaya y anote allí porque hay una diferencia y vamos a verlo a través de la escritura. Lo primero que vamos a ver es el rapto. Jesús, en el rapto Jesús viene por su iglesia. Esto quede muy claro, que el rapto o el arrebatamiento, jarpazo en griego, Jesús viene por su iglesia, por su novia, antes de la gran tribulación. ¿Qué lo dice aquello? Lo dice la palabra, lo dice Lucas, capítulo 21, verso 36, Juan Capítulo 14, versos 1 al 3, primera de Tesalonicenses 1.10, 10, 4, 14 al 17, primera de Tesalonicenses 5, 9 y Apocalipsis 3.10. Eso lo dice la Escritura. Es bueno dar muchas citas porque muchas veces se ignora de que la Palabra de Dios nos dice tales cosas. En la segunda venida, hermanos, la segunda venida no es el arrebatamiento, estamos hablando de otro episodio. En la segunda venida... Jesús viene con los santos, no viene a buscar a los santos, viene con los santos. señor. Jesús regresa con su iglesia, en el rapto viene a buscar a su iglesia, pero en la segunda venida viene con la iglesia, con la novia del cielo, después de la gran tribulación aquí en la tierra, o sea, después de los largos siete años de sufrimiento. Eso lo dice el libro de Zacarías, eh, en el Antiguo Testamento, ya lo decía, capítulo 14, verso 5, en el Nuevo Testa Testamento Colosenses, Capítulo 3, versículo 4, Apocalipsis 19, 7, 8, 14 y Apocalipsis 21, versos 9 y 10. Y en fin, tenemos otras citas, pero creo que con eso basta En el arrebatamiento o en el rapto, una segunda gran diferencia entre el rapto y la segunda venida es esta. En el rapto seremos arrebatados con él en el aire y en las nubes. Vuelvo a repetir, en el arrebatamiento seremos arrebatados con él en el aire y en las nubes. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso del 13 al 18 lo dice, que aparece a los creyentes solamente, no a la iglesia, perdón, no al mundo. Esa es una gran diferencia. El mundo no le verá. No es donde todo ojo le verá. No, no confundir aquel pasaje que el Señor dice en el libro de Mateo. En el arrebatamiento seremos arrebatados con Él en el aire, en las nubes. Él no toca tierra, dice el libro de Primera Tesalonicense, lo que hemos hablado allí, capítulo 4, 13 al 18, que en las nubes nos está esperando el Señor y nosotros subimos, vamos hacia allá, hacia el encuentro con Él. Mientras que en la segunda venida dice la palabra de Dios, en el libro de Zacarías 14, 4, que Jesús pone los pies sobre la tierra y la tierra tiembla, la tierra tiembla, y en el monte de los olivos es donde el Señor hará pie, tocará. Libro de Apocalipsis 19, 11 al 21 dice que trae guerra y luego la paz. Esa es la segunda gran diferencia entre el rapto y la segunda venida. Escúcheme bien hermano amado, querido. En el arrebatamiento los cristianos somos llevados al cielo y los impíos son dejados atrás. ¿Quién dice aquello? El libro de Mateo 25, verso 1 al 13 lo dice, Apocalipsis 3, verso 18 al 10, y Apocalipsis 4, verso 1, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice que los cristianos en el arrebatamiento somos llevados al cielo y los impíos son dejados atrás, mientras que en la segunda venida de Cristo, que no es lo mismo que el arrebatamiento, los justos de la gran tribulación, óigame bien, los justos, no estoy diciendo la iglesia, los justos, los santos de la gran tribulación, que dice el libro de Apocalipsis, y los que hayamos sido raptados al inicio de la gran tribulación, o sea, la iglesia, otro grupo, este es aparte, la esposa, porque los que se queden aquí y sean salvos no van a ser la, la esposa del cordero, la esposa es la que se va en el arrebatamiento, los demás vivirán con él para siempre, serán siervos de él, pero no su, no su esposa. Por eso, amigo o hermano, si usted está pensando en quedarse y decir la cosa es fácil, hay otra oportunidad, no, no, no es lo mismo ser la esposa, ser la novia y la esposa del Cordero, que solo ser amigos, como dijo el libro de Juan. Por eso, medite que en la segunda venida, al inicio de la gran tribulación, ellos, los que fueron raptados, poblaremos el milenio y gobernaremos a los impíos que sobrevivan la gran tribulación. Después de los siete años aquí en la tierra, Jesús trae la paz, trae una guerra y trae la paz. Óigame bien, Armagedón, y termina con un reinado de mil años. Luego, viene lo que dice la palabra de Dios, los libros serán abiertos, porque Satanás otra vez será soltado, lo dice el libro de Apocalipsis, para engañar a las naciones, ¿a quién? ¿A los arrebatados? No, porque es la iglesia. ¿A los que fueron parte de la segunda cosecha de la, de la gran tribulación? No, porque ellos ya tienen el sello del cordero a su frente, aquellos que poblarán el milenio, aquellos que quedaron vivos de la gran tribulación. En el rapto hoy otra gran diferencia, el propósito es para que, para que Cristo presente a la iglesia, Asimismo sí mismo delante del Padre en el cielo. Para eso es el rapto. Eso lo dice 2 Corintios 11, 2 y Apocalipsis 19, 6, 9. Por lo tanto, no es un invento mío, lo encontramos en la palabra de Dios. Entre tanto, la segunda venida es una gran diferencia. Jesucristo presenta a la iglesia ante el Padre en el rapto y en la segunda venida el propósito de la venida de Jesús es para juzgar a los injustos de la tierra y para instaurar el reino de Jesús en la tierra. Solo una cita, Zacarías 14, versículo 3, versículo 4. En el arrebatamiento el propósito es para echar a Satanás del cielo, eso lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Ya no hay más acusador, ya no hay más. Satanás es lanzado definitivamente a la tierra, y a partir de ahí el hombre de pecado será revelado para que los que se queden durante la gran tribulación sufran horrores. Para eso tiene que librar el Señor a la iglesia. Entonces, en la segunda venida, que no es lo mismo que el arrebatamiento, el propósito es para lanzar a Satanás hacia el abismo, no a la tierra, oiga, óigame, no a la tierra, al abismo, después de terminar la gran tribulación y después de su derrota en Armagedón. Búsquelo, léalo, estúdilo en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 1 al 7. Y me voy a detener en esto, en el rapto, sucede, esta es una gran diferencia entre la segunda venida y el rapto. El, en el rapto, el rapto sucede en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, en todo el mundo, en todo el mundo. Eso lo dice Primera de Corintios 15, verso 52. Mientras que la segunda venida, que no es lo mismo que el arrebatamiento, este proceso no será instantáneo, sino lentamente. Habrá guerras en lugares específicos. Por ejemplo, Edom, Sedomita, a Bosraá, ah, de Mellido o Armagedón a Jerusalén. Profeta Isaías, capítulo 63, verso 1 al 3. Y voy a concluir en esta hora, voy a dar el séptimo diferencia, la séptima diferencia, entre el arrebatamiento o el rapto y la segunda venida, que la segunda venida de Cristo, Él viene con los santos. Yo quiero que usted quede claro que el rapto tiene la gran diferencia, que Él viene a buscar a su iglesia en el rapto. Pero en la segunda venida, Jesucristo viene con la iglesia, no viene a buscarla. La séptima diferencia que compartiré en esta noche es la que encontramos en el rapto. Los cristianos seremos cambiados, dice la Escritura, y se nos darán cuerpos espirituales. Óigame bien, cuerpos espirituales, porque esto corruptible tiene que vestirse de incorrupción y esto mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Los cristianos en el, en el arrebatamiento seremos cambiados y se nos darán cuerpos espirituales e iremos al cielo y nos convertiremos en inmortales. ¿Quién dice aquello? Lo dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 22, verso 30, y el libro de Primera de Corintio, verso 52, del capítulo 15. Mientras que en la segunda venida, les comparto la última diferencia, la gente poblará la tierra durante el milenio. Jesús reinará por mil años. A los que mueren durante el milenio, aunque mueran justos, no se les darán cuerpos inmortales. Óigame, en el reino de Jesús morirán también. No se le darán cuerpos inmortales. ¿Quiénes morirán? La iglesia no. Señores, la iglesia no muere. La iglesia ya tiene cuerpo porque dijo el Señor, no se casan ni se dan en casamiento los que entran al reino del cielo. O sea, cuerpos inmortales. ¿Quiénes morirán? ¿Los de la segunda cosecha? ¿Los de la gran tribulación que creyeron y fueron sellados? No, señores. Los que morirán serán los que quedaron vivos después de la gran tribulación. Y llamémoslo así de una manera, de un eufemismo, llamémoslo un poco ilógico, ellos se colaron y entraron, no porque quisieron recibir a Jesucristo en su vida, y quedaron vivos y fueron parte de los mil años. Es a ellos el llamado para que Satanás se engañe finalmente y se ocurra la última de las grandes batallas, donde el Dios del cielo destruirá finalmente a Satanás, enviándolo al abismo y los cuerpos de los inmortales reinarán con él, mientras se consume el milenio, el juicio final ante el gran trono blanco, juntamente con la eternidad. Por lo tanto, allí comenzará la eternidad. Después del juicio ante el gran trono blanco, empezará la eternidad para la iglesia y para los salvados del Señor. Que el Señor les bendiga, les deseo que Dios les guarde, y que haya sido de mucho interés en esta hora, esta conversación, este estudio, y podremos estar compartiendo quizás en un próximo programa.